nos vamos directo a Santiago del Estero. Vamos Santiago. Ya estamos en comunicación con Omar Villavicencio, él es nuestro colega, sí, corresponsal desde Santiago, especialmente desde las Termas de Río Hondo. Mirá. Omar, bienvenido. Carlos y Eva, te saludamos, ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eva? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a vos Carlos, y a la producción, y por supuesto a lb 7 Radio Tucumán, y a toda la gente de Tucumán, a toda la familia. Hasta donde llega lb 7 sabemos ...a gran parte de lo que es el noroeste, por supuesto también, ¿no? Y en esto de la, como vos decías, Eva, en la confraternidad federal, por supuesto... ...de, de sentirnos eh, también unidos y acompañados en la comunicación, Eva y Carlos... ...desde aquí, de Terma de Riondo, en Radio Ecotarma. Bueno, especialmente para contarles que tenemos, así como seguramente ustedes también, una jornada... ...calurosa, que refiere la lluvia, el cambio de tiempo, estamos en 33 grados en este momento... ...con un cielo despejado, eh, no. una máxima que puede llegar que puede llegar casi a los 40 grados en el día de hoy... ...salvo, salvo, sí. o lo que nos dice el servicio meteorológico, ustedes también lo deben... ...para toda esta región puede ser que la tarde pueda cambiar, ¿no? Eh, eh, ¿no? Con algunas lluvias y tormentas, pero por lo menos aquí en Terma tenemos eso... En este, en este movimiento, que también Eva y Carlos va teniendo también la presencia de turistas eh, en este verano, ya se vio el sábado pasado, te cuento, el sábado pasado, eh, en esto que se vivimos eternas viví este verano. Sí, eh, nos habías 2020, adelantado. Sí, bueno, te cuento que la noche de recuerdos en la Plaza San Martín, frente al casino, para muchos que conocen de los, de la gente de Tucumán, de la familia que viene, bueno, te cuento que hubo mucha familia de Tucumán, ¿eh? Vinieron a pasar el fin de semana, por lo que yo hice una recorrida santiagueños, catamarqueños, riojanos, por otro, sobre todo la gente de Tucumán. Se ve que, bueno, escucharon el LB7, escucharon el programa contándoles un poco, y se acercaron el día sábado, y la verdad que la Plaza San Martín estuvo llena, llena, con mucha gente, aparte el día se prestaba, la noche se prestaba, y la verdad que mucha gente, mucha gente, tanto en el casino, que fueron al casino, también recorriendo los bares y las confiterías, y quedándose, por supuesto, al otro día, para recorrer lo que es la, la ciudad, la costa negra, eh, Eva y Carlos, así que esto es un poco el movimiento donde también termas se está viviendo y por supuesto el tema del turismo no como uh -huh. ya quedó establecido en estos últimos años que el verano también pasa por termas no también eh, Carlos lleva uh -huh. hay muchos hay muchos, hay, hay muchos amigos que siempre me marcaban esto de decir, che, en verano hace mucho calor en termas no sé pero a mí digo verá que, que está estos últimos años está yendo muchos turistas, se, está, se la está pasando muy lindo, Digo, hay mucho para hacer en las sí. noches, para disfrutar con la sí. familia. ¿Tiene esto también de que está empezando a cambiar, como marcas vos, el turismo empieza a tener mucha presencia en verano? Así es, Carlos, así es, y además también hoteles, ¿eh? uh -huh. hoteles que justamente no abarcan durante toda la semana con la presencia de turistas, ¿no? Eh, hay hoteles acá en las Termas de Oriondo que justamente están en eso. Eh, teniendo turistas y que vienen y descansan dos, tres, cuatro días, ¿no, eh, Carlos y Eva? Bueno, les voy a contar, así, siguiendo hablando con el tema del turismo y como se está promocionando, como ustedes también allí con la gente de turismo de Tucumán, se está promocionando en este momento nuestra ciudad en la Fitur España 2023 junto a la delegación santiagueña. ...y justamente a través del Ministerio de Turismo de la Delegación... ...seguramente la gente de Tucumán también está... Eh, ...están presentes en esta nueva edición de la Feria Internacional de, de Turismo... ...que se está llevando en, a cabo en España, en Madrid... ...allí se está promocionando como destino turístico... ...donde se da a conocer sus principales atractivos... ...y sus diferentes ofertas turísticas... ...el Intendente, el doctor Jorge Múdice... Se encuentra promocionando la ciudad junto al su secretario de turismo de la provincia, el profesor Nelson Bravo. Y la delegación argentina, por supuesto, está compuesta por el ministro de turismo de la nación, Matías Lamen, con el secretario de Introtur que es Ricardo Sosa. Tengo entendido que también Carlos lleva a tal agente de Tucumán, ¿no?, promocionando también en, esta, en esto que tiene que ver con esta nueva feria internacional de turismo que se está llevando a cabo en España, en Madrid. Eh, Carlos lleva uh -huh. eh, Sí, eh, sí, justamente, sí ¿no? Sí, esto, esto sí Omar, perfecto Está pasando digo, con muchas provincias esto de, de, de las ferias internacionales de mostrar un poco nuestro país y también empieza a, a mejorar los vuelos no, eh, con Aerolíneas Argentinas con algunas empresas comerciales empiezan a tener provincias que por ahí en verano no no tenían tantos vuelos empezar a tener vuelos regulares porque esto claro. lo que marcás vos estas ferias internacionales invitan a la Argentina y al turismo del interior de todo el país Indudablemente, Carlos, indudablemente, Carlos Lleva, justamente, ¿no? En, esa, en eso es lo que tiene que ver también, ¿no? Y bueno, eh, Termas, eh, eh, Termas obviamente viene ya preparándose para lo que va a ser a lo largo de todo este año, porque bueno, como ya lo dijimos, muchas familias, muchas familias de Tucumán, eh, lo han adoptado de esa manera y vienen a pasar los fines los fines de semana porque les gusta no justamente bueno se está preparando las carmas carlos lleva para un gran evento siguiendo para contándoles a ustedes sí. el 3 y el 4 de febrero se va a realizar la gran fiesta regional de la cerveza artesanal 2023 mm. eh, allí también eh, al en la plaza San Martín y en la plaza Eva Perón frente al casino y la plaza Eva Perón está eh, frente al Centro Cultural General Zapatín, todo lo que contiene la, la plaza Martín Miguel de Güemes, allí se va. También la plaza de Vaperón, que está en la zona del Bajo, para todos aquellos que, tu, eh, gente de Tucumán que viene, en la plaza de Vaperón está en la zona del Bajo, a la cual le denominamos nosotros, no aquí en Las Carmas de Riondo, ¿no? sobre lo que es la, la calle Río Gavia, de las calles de las Vidrieras, de uh -huh. Eva sí. y Carlos. Entonces ahí también se va a, a realizar 3 y 4 de febrero. Eh, ...la gran fiesta regional de la de la cerveza. Y este sábado, ya que pasamos en la gente del recuerdo... ...el sábado pasado, con mucho éxito... ...y este sábado, o sea, pasado mañana... ...va a realizarse el patio criollo... ...todo el folclore... Uh. ...todo el folclore con conjuntos y todo eso... ...y bueno, imagínate la chacarera santiagueña... Uh. La, ...y todo eso lo que va a ser justamente en el escenario... Eh, ...que ya está eh, allí en la plaza San Martín seguramente la gente que le gusta el folclore y todo claro eso que sí. lo, va, lo va a vivir lo va a vivir este sábado a partir de las de las 21 horas eh, Eva y Carlos y sí Omar eh, es no. que Santiago mm. Santiago late folclore palpita sí, sí. folclore y eh, eh, eh, qué te parece Eva mm. qué te parece no nos estamos encontrando con muchos eh, festivales y justamente Santiago Letero tiene eso justamente no eh, bueno se está realizando no sé en Tucumán pero acá, eh, desde hace ya un tiempo, Termas Riondo ha instituido la campaña municipal de castración gratuita. Eh, ah, esto, es un, esto es un gran éxito, Eva, que se está realizando aquí en Termas, ¿no? A través del municipio y se viene realizando ya. Y como ser una de las ciudades dentro de la provincia también, se está trabajando enormemente con esto, ¿no? Enormemente con el tema de la castración gratuita. Eh, y esto se está realizando en esta jornada, en esta semana, aquí en Termas de Oriondo. Se está trabajando muy bien con las proteccionistas y con todo esto, Eva, aquí en Termas de Oriondo. Buenísimo. sabes pues... qué, Omar? También veíamos sí. en algunas noticias que para los primeros sí. días de febrero el tradicional Camping La Olla va a volver a abrir sus puertas. Bueno, ya está, justamente. Bueno, lo tradicional es mm. así, justamente, ¿no? El tradicional en el Camping La Olla donde ya la gente ha tomado, ha tomado esto justamente eh, tomar la, la parte digamos tan importante que tiene que ver con nuestra con nuestro balneario la Hoya no donde también se posiciona como uno de los principales atractivos del verano en la ciudad, claro la Hoya es un punto principal Eva y Carlos porque estamos tan cerca de la ruta, de la ruta y aquellos que vienen y que pasan justamente qué es lo que ven y que es lo que encuentran que es la el camping la Hoya van pasan unos días pasan unas horas o sea. O sea, algunas personas que se quedan los disfrutan, por supuesto, en el Camping La olla, ¿no? Claro. Eh, justamente. Y bueno, y en cuanto a, a lo que tiene que ver con un poquito con el deporte, hay una gran expectativa. Ustedes saben, el equipo deportivo de la CIDLBC está seguramente preparándose para lo que va a ser el torneo de esta liga profesional de fútbol. Eh, Nuestros representativos, Central Córdoba, eh, de Santiago del Estero. Eh, va a jugar eh, ¿cómo, eh, el torneo en la primera fecha nada menos esperando la River Plate eh, en la primera fecha en el estadio único madre de ciudades pero con un condimento muy especial, me imagino lo que debe haber sido para ustedes eh, eh, seguramente para los para los hinchas tucumanos de atlético yo les pregunto y les digo a ustedes, esto de la nueva incorporación que tuvo Central Córdoba y que ha sido todo del Pulga Rodríguez uh -huh. ahora va a jugar ahora va a jugar en el equipo de Central Córdoba sé ¿Sí? que esto no ha sido bien bien bienvenido no a la gente de Atlético Tucumán no uh -huh. eh, Carlos sí, sí sí tal sí. cual pero bueno viste que el fútbol tiene también esas cuestiones eh, con el Pulga que de, siempre da para hablar eh? siempre son cuando hablamos de fútbol el Pulga siempre está ahí y con respecto al bueno, ya... siempre ya está listo entonces para lo que va a ser esa primera fecha, la semana que viene ya Bien. entrando, por supuesto en esta primera fecha ya hay una gran expectativa y se cree que River como siempre cada vez que viene eh, se concentra y se aloja aquí en las Termas de Riondo ¿no? bueno, bueno. vamos, si va, vamos a ver si esto va a ser así eh, vamos a ver si esto va a ser así seguramente en la en la primera fecha Bien. esto es un poco, digamos, de lo que eh, bueno, está pasando aquí en Perma. En este termas viví este verano, eh, en este 2023, donde hay una gran expectativa una gran expectativa para lo que va a ser este año aquí en Termas de Riondo con los acontecimientos, con lo que se, se va a realizar en, distintas, en distintos eh, acontecimientos congresos, congresos mundiales que se van a realizar aquí en Termas de Riondo como por ejemplo el Congreso que se viene el Congreso Internacional, eh, de eh, también que se que se realiza acá, o que se va a realizar aquí en Terma de Riondo, ¿no?, de Neurología, ¿no?, en Neurología, acá en Terma de Riondo, con los grandes profesionales de la Neurología en Terma de Riondo eh, a realizarse aquí en las Termas, ¿no?, sí. eh, Carlos Lleva. Qué lindo, qué lindo todo lo que está pasando ahí en Termas Vamos a tener que darnos una vuelta Omar, te agradecemos muchísimo por, supuesto, por toda la información Pero por supuesto Eva y Carlos, ahí tienen que estar ustedes acá justamente ¿no? Eh, y justamente bueno, seguramente a lo largo de todo este año ¿Por qué no hacer un programa desde aquí de Termas? Sí, justamente, sí, acá están mandando saludos para los changos de Villa Balnearia los vagreros ah, dice bueno. de Villa, Bal... Villa Epa, Balnearia Ahí está, ¿ves? ahí está Sí, sí, la gente de Villa Balnearia <ríe> Que también allí lo... <ríe> eh, Como así están ¿eh? Ellos tienen ese Ese dicho, ¿no? Y eso sí. es lo que contempla La historia de Villa Balnearia ¿no? eh, La historia de Villa Balnearia Justamente, así que bueno eh, Y todo lo que tiene que ver y contempla Los barrios de la Termas de Riondo Que son muy populares claro eh, Y la historia que obviamente Cierra también nuestra ...nuestra... ...nuestra nuestra ciudad... no ...nuestra ciudad... Eh, ...así que bueno... ...y obviamente como todos los años... más ...en esta época de enero... ...enero, febrero... ...bueno... ...se ve... ...ya con la cantidad de habitantes... ...como siempre suele suceder que lleva, ...que mucha gente va a trabajar a la costa... ...y claro. gracias a Dios... ...que mucho de lo que tiene que ver... ...la gastronomía... ...la gastronomía que es una de las más importantes en el terneño, eh, lo destacan en la costa, entonces gracias a Dios que muchos están trabajando, ¿no? en Mar del Plata, Bien. en Pinamá, en Gessel, y eso que terma, bueno, y por eso terma baja, pero de todas maneras señores, ya en febrero, marzo, vuelven otra vez todos los trabajadores gastronómicos a la ciudad y bueno, pero bueno, terma de Riondo obviamente está dentro de todo eso, no Perfecto. en la gastronomía. Omar, te mandamos, te mandamos de LB7 Radio Tucumán un abrazo gigante, te agradecemos la comunicación y bueno, te, te, te deseamos lo mejor y pronto vamos a estar por allá. Abrazo gigante. Un abrazo muy grande para vos Carlos y Eva y a la producción de LB7 también y a toda la gente de Tucumán. Los esperamos, un abrazo muy pero muy grande. ¿eh?